Buenas noches, empieza otro programa de Vila TV Informa, el último antes de las vacaciones de Navidad. Hoy hablaremos del pack de regalos y de la Cursa de la Vila que se celebra este domingo. Así pues, empezamos. Entre ayer y hoy, todos los habitantes de la Vila Universitaria hemos recibido en nuestros pisos un pack de regalos de Navidad anticipada para celebrar los 20 años de la Vila. Esta semana se ha empezado a repartir la revista de la Vila, el VilaTag. Como novedad, esta revista será entregada piso por piso personalmente, así que si aún no tenéis vuestro ejemplar, no os preocupéis, porque en breve será repartida en vuestros pisos. Este domingo se celebra la Cursa de la Vila, la carrera solidaria en colaboración con la Maratón de TV3. Las inscripciones ya se han cerrado y todo está a punto para que la mañana del domingo todo esté perfecto. Os recordamos que la carrera empieza a las 11, aunque tenéis que pasaros antes por la ley central de la Vila para recoger el dorsal y la camiseta entre las 9 y media y las 10 y media de la mañana. Si no tenéis donde dejar las cosas, se habilitará también un servicio de guardarropa. Si no has querido inscribirte, te invitamos a que te pases a ver el transcurso de la carrera. Este lunes podréis ver en Vila TV un reportaje sobre la cursa, así que no perdáis ojo a nuestro canal de YouTube. Si aún no habéis visto el último programa, haced clic aquí y tendréis un reportaje sobre el medio ambiente, con entrevistas sobre reciclaje y medidas de ahorro que nos dan los bilatanos, además de un pequeño test. Eso es todo por el programa de hoy. Bilateu Informa vuelve después de Navidad. Nos vemos en el próximo programa y feliz Navidad a todos.